El programa, eh, no fue el cumpleaños el de 15 de Uma, la hija sí. de Logro y de Amalia Granata. El tan ansiado cumpleaños de 15. Qué hermosa que está, la verdad. Los felicito a los papás, aunque entre ellos no haya mucha onda. Lo hizo en un salón en Benavides. Y quién fue el gran ausente. Uno dice, bueno, fiesta de 15 tradicional. Claro. Se suele usar, a veces sí, a veces no, bailar el vals con alguien a quien vos quieras mucho y elijas. En líneas generales puede ser tu papá, como no, digamos. Y las puede velas, ¿también persona. se sigue haciendo las velas? La vela depende de la hace onda que eso no de la, se hace no, más. Que sí, la quinceañera, la sí, vela nuca. No, sí. Hubo mucho la... disgusto, mi amor, se prendió un fuego. La, la sí, sí, sí. Accidente. No, ¿no? Sí. le daban una ¿no? vela al vuelo muerto. No, porque y... hay mucho vestido de poliéster, entendí, veníamos de la vela. Prendían... combustión en enseguida. Una terminó la fuente un día, una mujer, así, no sabes. Claro, porque es un disgusto, viste que está con fuego, no es que es innecesario. Siempre es paquilombo la vela. Eh, es el vals me hacen reír acá. ¿Con qué bailó el querida. vals Uma ¿Con, quién? ¿Con el hermanito. No, Ay, con el querida. hermanito Roque, no, que es un divino. Que es bravísimo, chiquito. Que es bravísimo, contado por Amalia Granata. Bailó <risa> sí. el vals con él porque lo no había, había me practicado. Me faltó alguien. Y el me que me era, me era me ausente me de la me fiesta, ¿quién fue? ¿Quién fue? El padre. El doctor Fabianes. ¿Cómo? El, el padre logro. no fue. Pampito tiene los motivos. El padre no se sí. No, no pensaste sí. en no no no Se le habrá pasado. Sabes que no, estuve hablando, es un tema bastante delicado, por qué no fue el logro, eh, Porque claramente siempre se termina culpando a quién. Si yo le digo, por qué no fue el logro. Y, y además más el, el posteo que le hizo en sus redes sociales. Por Amalia Granata, seguramente, uno lo quiso invitar. El tema delicado, la que no lo quiso invitar al logro fue Uma. Ah, bueno. Eh, esto me lo cuentan de adentro de la familia. Me dicen que Amalia intentó hasta el último día que Uma se reconcilie con su padre y que lo invite al cumpleaños de 15. ¿Pero no se hablaban hace mucho? No se ha hablaban. Están peleados, no tienen tanta relación, Uma con el ogro. Eh, sí, lo que pasa, chicos, que la verdad, tenemos que irnos para atrás en la historia. Sí, porque 15 años atrás. Porque digital. si uno se pone... Digo, sí, vos decís, ¿cómo unís? Digo, para mucha gente que quizás ahora se está... está Sintonizando intrusos, pues decís, ¿cómo unís a, a Amalia Garata con el logro Fabián? Y no, Exacto. mucha gente ni se acuerda de la claro, historia. pareja. Pero pasó de todo. Fueron, fueron pareja. Porque lo que pasa es que ellos se conocieron y muy rápidamente a él lo mandaron de fútbol a testigo Rumania. Claro, claro. Bueno. Fue y Sanchez. ella fue eh, a Rumania con él. La relación no resultó de la mejor manera. Digamos, tienen queda embarazada muy pronto. En teoría, lo que cuenta la historia es que habría viajado en su momento una de las mejores amigas de Amalia, que vivía en Rosario. va a ver la gamba. un poco? Rumania no es un destino por ahí muy amigable si no tenés gente claro. conocida en, no sé. Si no es Madrid. Sí. Y viajó una amiga y la amiga habría estado con él. Amalia no. se entera. ¿A dónde está? Claro, sí, sí que yo una... no tenía sí, nada. Venita, se me la gamba, claro. María embarazada <risa> de Uma. Está María mar... embarazada, ¿Y embarazada de, de y Uma. mi compañía no bajarte mi marido, claro. Claro, bueno, y ahí vino este bueno, bueno, amiga. La, amiga la, no, la, la, claramente la amiga no estuvo invitada. La, no, la, claro clara, pero, no. La, no. Pero, pero la cuestión es que el logro no estuvo invitado por decisión de Uma Amalia intentó hacer entrar en razón El a Uma bolto. para que lo invitara, pero sí estuvieron invitados todos los familiares de Logro. O sea, estuvo la mamá de Logro, abuela de Uma, estuvieron, se quedaron como hasta sí, las que En un momento estuvo, hubo grieta. Estuvo la esposa culioso, lo de Logro, porque Uma la quiere mucho a la esposa de Logro, y estuvieron los hermanitos de Uma, que son los hijos de Logro, que también estuvieron, que también los quieren mucho. Y de hecho, la esposa de Logro le sube a sus cuentas de Instagram una agradecimiento Ahí está, mira, ahí está la esposa del sí, Ogro. Hola. Le, le sube un patelera. agradecimiento y le agradece a Amalia Granata por haberles permitido disfrutar de Ahora esa te... noche con, con Uma. Te pregunto, ¿no? Porque el, el Ogro fue técnico deportivo Riestra hasta el sábado pierde contra Chacarita sí. y Vincu. lo echan de, del club. Por ahí tal vez no se quiso mostrar. Uy, Uy, no, no, no, día, no, no, no. Igual que Díaz, no, no, no te invitan al cumple de 15, te echan del club, la verdad. No man, un bueno. Hablé con el logro Fabián sí, y Flor me contestó, eh, me dijo, lo único que te puedo decir es que no fui... Porque también se había empezado a especular de si quizás era que no se había mostrado. Claro, en más. algún momento se especuló de que estaba en la fiesta. Bueno. Porque eh, Logro, a su cuenta de Instagram, subió un videíto donde está el hijo menor de él bailando en la fiesta. Y dice, bueno, el que no la pasó bueno, tan bien, haciendo como una ironía, es bueno. el, el ogrito claro. en el cumpleaños de Uma. Pero a verlo, tenemos, ese uh, uh, uh, video. tenemos el posteo, por favor. Ese es el posteo. lo que dijo donde... Logro para que podamos comprender. Porque la verdad que yo también tenía confusión porque en un momento decían, si sí, estuvo o no estuvo. ¿Me lo lees Héctor, por favor? A ver... No, 23 eso no de abril ve. de 2008 A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor No sé si fui buen padre o mal padre Yo creo que siempre hice todo para que vos me ames como papá La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas Que uno nunca sabe que le pueden tocar como padre Y vos me enseñaste que siempre la verdad gana Hoy con 15 años solo espero que seas feliz Otra cosa no importa, solo tu felicidad Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados. Cuando amas a un hijo como padre separado, te podés aguantar todo, pero todo lo que te toque vivir. Solo los que sabemos de lo que estoy hablando, y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta, porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos, no solo por estar separados. El tiempo siempre tiene razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Siempre que seas feliz, hija, papá te ama. Qué ganas de joder Ay, él. El, no, pero es eh. insensible no, no, no, que sos Pampito, no, pero. pero dura, yo me estaba emocionado. No, no, pero, pero perdón, es perdón, chico. Es el cumpleaños del 15 de tu hija. ¿Le arruinás el cumpleaños? ¿O intentás hacerle pasar un mal rato a tu hija con este posteo tirando es un posteo. Tirándole M eh, a la madre, mm. eh, diciendo que, la, que las mentiras y no sé qué. Sabés que lo van a levantar de todos lados, sos una pero, persona pública. La verdad que vos te parece que a Uma le va a ser bien a ella en su interior, este mensaje, el día de su cumpleaños de 15. Seamos bueno, francos, le... si no te invitó la nena, a, o sea, yo no digo que ya para siempre tenés que cortar la relación, pero, Pamito, pero intentar había, reconstruirla, había sos el adulto. relación entre Uma y el padre. Sí, sí. Bueno, yo bueno no, igual, igual, igual que me parece no la que no, la es, es, es difícil también cuando fueron personas sí. que hicieron públicos muchos momentos todo. fuertes de su vida todo, sí, todo. Sí. entonces cómo vuelve de eso sos más también? grande no ya lo sé pampito pero cómo se vuelve también de eso yo no me olvido te acuerdas del casamiento de sí. sí. el dedo en la cámara Amalia le mostraban el pero dedo pero por eso o... te digo pero y la eso niña. es una de las sí, cosas sí. que yo me acuerdo Mirá, que ustedes seguramente diciendo... son más memoriosos pero sí. perfectamente, que perfectamente perdón perfectamente ah. lo que acabas de decir eh, yo la había contactado más temprano Jimena la esposa de, de Fabián y recién ahora me contesta y me dice sí. que estaba con la beba bueno sinceramente es una situación muy delicada y triste para todos ojalá el tiempo ayude a cerrar heridas y padre e hijos puedan recomponer la relación porque todos somos familia que viene ya. desde hace 10 años que estoy con Fabián y siempre estuve al lado del amor y de unir a pesar de todo los adultos hicieron lo que pudieron en su momento y abrieron ¿Ves? una puerta, esto como decir, Flor, no, no, no. mostrando y exponiendo más de lo que se debía. Hoy es sí. muy difícil que no se hable sí. y quizás tratar de que las aguas se calmen cuando los medios sí. también hablan es complicado. ¿Me parece la verdad, Jimena? Bueno, si pero mira, ahí está bueno, lo que bueno, te ves, digo yo. yo, yo no la, cabre, pero, pero, ves. pero bueno, pero veis que yo ¿ves? no la conocía, Jimena. Claro, no, ella Yo no sí, conozco. Divina. Pero, pero, lamentablemente, holadora, pero eh. lamentablemente cuando ellos en su momento abrieron. abrieron esa puerta, porque fue tremendo, porque ahora digo, Amalia ahora... ...diputada, está en otro nivel ⁇ pero las cosas las hicieron pero, no, igual, pero escuchame. digo, Para que no, no te... los dos, Papito, tranquilo, cálmate. Digo, que los dos, <risa> el ogro, una... ella, entonces digo, después es difícil de muchísimas cosas, a pesar de los años. O, que siguen. Así. ¿O sí. no, eso me parece digo, que yo me, pongo, lo yo me pongo del lado de la nena, obviamente, obvio, porque es sí. una criatura. Acá los grandes son los que tienen que. Pero siempre nos vimos sí. diciendo eso, que los que no ponen son mesura los son los adultos bueno, sí, obvio. que eh, El ogro, cuando yo le pregunto más, bueno, me contesta. Bueno, mi Mira, idea. búscamelo Maite, mientras voy a poner una cronología de lo que fue. Esta historia que la verdad que está atravesada por este programa, mira. Esta historia de amor de ustedes no la entiendo, quiero que me la expliquen. nosotros no tampoco. ¿Tampoco la entienden? Es difícil. Están separados. Sí, Están se... juntos por Uma. Por bueno, Uma. La... Vive conmigo Uma y él la ve, todo. Nos llevamos bien, o sea... Ya veo que están como amigos. Sí. ¿sí? embarazada, él seguía con el mismo estilo de vida, llegaba a cualquier hora, según tengo entendido. Sí. Sí, sí. Llegamos a sí. la mañana, llegamos. Yo soy culpable porque yo lo permitía. Yo estaba, estaba muy enamorada de Cristian y le permití un montón de cosas, le tapé un montón de cosas, me aguanté un montón de cosas que no tendría que haber aguantado. ¿Te metió los cuernos, por ejemplo? ¿Alguna vez lo descubriste con otra mina? Sí. La mina rumana... ¿Vos la encarás como se encaracaba, acumacas. ¿Cómo? Acumacas. Ahora acá. El único que le decía lo primero. ¿eh? Y cada arche de Cristian, perdón la palabra, ah, va a ser uh, novia y bueno, tendrá como mil novias. ¿eh? Me dijo, quiero un auto, le un auto. Quiero un departamento en, la, en las canitas, ¿qué más quiere? Yo llegué al cumpleaños mi mamá el domingo a la noche y no me dejaba tocar a la nena. ¿Puedo va eh? aguantar encima esto? ¿Esto qué es? una cara rota, nena. Yo te la estoy criando, no, soy la no, madre, no, no, boludo. ¿Cuándo escuchame, vas a entender eso? Amalia, no es si para mí paso, la plata. Amalia, Amalia, yo te escuchame No me hables así porque no hace falta. ¿Cómo va a vivir la nena? Si yo dice si que hace desfiles. ¿No te puedes buscar un trabajo en, en la semana? Amate para defenderme y... Yo estoy tranquilo porque sé que como soy como padre, como cumplo esas cosas. Yo si vine a Argentina vine para estar mi, con mi hija y no por otra cosa. Te conocí una chica, por si eso no vos Argentina, te volviste, que y estabas embarazada. Sí. Y bueno, sí, pues así. ¿Cómo sentís que va a seguir la relación ahora con él después de una denuncia, de, de que te tiró de los pelos, te sí. tiró al piso? ¿Cómo de va a buscar. seguir? Supongo que ahora se hablarán los abogados míos con, lo, con los de Cristian para pactar eh, visitas para pactar eh, bien el tema, bueno, de la, la cuota de alimentación y eso, dejar todo asentado por escrito. Y... Ayer sí me enojé feo cuando vi a esta chica en intruso y vi cuando dijo que la, la negra era maleducada, malcriada. Malcriada sí, porque la había malcriada hasta que me muera, uh -huh. porque mi hija. Ahí me enojé con Amalia y, la, y le mandé un mensaje a Amalia. Un rumor de hace dos semanas de Logro Fabiani, que no estaba pasando los alimentos. ¡Papá! pero lo que él quiere, cree que tiene que pagar, no lo que el convenio dice y empezó a pagar hace poco, entonces tiene una deuda de casi dos años, debe de esos dos años y además debe lo que resta eso que él deposita. Ella lo que, lo que pide es lo que yo ganaba en Europa, bueno, ahora estoy en Argentina, uh -huh. eh, así que, que nada, hay que arreglar ese tema, se le está pasando lo, lo que ella quiere que es el 20% del contrato, creo que, que, que como un papá cumplo así que no se me puede decir nada. Bueno, esto es una vida, han expuesto todo. Sí. ¿Qué te decía el ogro? Bueno, eh, el ogro me decía, porque bueno, me contestó, me dice... Lo único que te voy a confirmar es que no fui, por, por este rumor que estaba. Y me dice, y les pido por favor que cuiden a la nena que no tiene nada que ver. Sí, Gracias. Obvio, él la Y único... de... me dice, le, le ofrezco salir al aire, eh, y me dice, nunca estaría en contra de mi hija. Lo único que sé es que a la larga siempre se sabe la verdad. Gracias. Pero lo que digo es, eh, cuando hablan de cuidar, o recién que también la esposa del Logro decía del tema de los nena. medios... Y a esos Está bien, hay, pero hoy lo, Amalia va a ir a Alam con, con ahí Roma, donde yo, Pampito. Tío, sí, pero va a hablar del, del 15 seguramente, va a hablar de algo lindo. Ah, sí, sí, bueno, claro, pero claro, no, claro, le, no claro, le van a preguntar claro. pero pero Pero, pero, pero, teoría, pero para, chicos, sí. bueno, ¿quién expuso obvio. todo este, este escándalo y por qué hoy estamos hablando? ¿Por qué hoy estamos hablando de que logro no estuvo en el cumpleaños de Uma? Porque, porque era, porque era él obvio, nada que ve post... la No, ¿por qué él hizo este posteo, chicos? Acá el que no cuida, el que no cuida a la menor o el que no la cuida, estoy hablando con énfasis, estoy tranquilo. Pero vos te pensás que así no hubiese hecho porque que decís así, tranquilo no era así no hubiese disculpa, pero de todas maneras. Pero perdón, si no hubiese. Quedate o sea, tranquilo es que es, no. es. lo que. Es ah, es escucha, Ay, pero el igual. El el no, porque te quema la cabeza la vida. No, no, no. A ver, de todas maneras. Perdón, al ver el álbum de fotos, nos hubiésemos dado cuenta que el gran ausente era Logro Fabiani. E igual iba a ser el Pero, Maite, igual si cuando vos ves este informe que acabamos de pasar, te das cuenta también porque no estuvo. Pero es que muy tranquilo. fueron es una lástima Un montón de situaciones debería... que no pudieron eh, sí, llegar a un acuerdo pero... entre la madre, entonces, bueno, pero es así. Pero... Digo, si, supuestamente, según lo que decía hijo, Granata, ¿por... no cumplí las cuotas y un montón de cosas. Ahora... Bueno, pero nosotros no sabemos el entramado familiar. No, la verdad la que la solamente sí podrían haber parte. mentido tranquilamente más. Okay. Te di recién el motivo que podría haber dicho, chico acaba de terminar, no voy claro. a ir, porque si no voy puede a ir, ir no no acá. Bueno, seguramente esto no termina acá.